La, la agricultura ecológica de base campesina, la agroecología hoy tiene cátedras que la enseñan, investigadores que la han desarrollado en todo el mundo y que demuestran que la agroecología es más productiva que los sistemas de monocultivos es más saludable, que puede coexistir con eh, los ecosistemas y bueno y básicamente que puede brindar alimentos saludables para los 7 mil millones que estamos en este planeta y no como hoy que tenemos un modelo de agricultura que de la mano de la revolución verde y de los transgénicos decían que iba a alimentar a todo el mundo y ha llevado a que haya más de mil millones de hambrientos en el planeta. ¿no?